Buenas mis queridos Geek ya me he estado cagando a palos online y ya he estado probando muchísimo los modos single player del Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch Así que me siento con autoridad de hablarles un poco de este juego y recomendarlo o no, o decir para quién es y para quién no es este juego breve explicación por si viviste abajo de una piedra o en una cueva o en un termo durante todo este tiempo y no sabes lo que es el Smash Bros. Es un juego de pelea, un Brawler 2D eh, y lo que lo hace muy diferente de otros juegos de pelea como Street Fighter o Mortal Kombat es que acá la idea es tirar fuera del escenario a los otros personajes, no matarlos o sacarles toda la vida como sería lo común y esto lo vamos a hacer mediante Daño. Mientras más daño le hagamos a un personaje, este va a ser más propenso a salir volando por los aires y darnos un punto a nosotros y restarle un punto a ellos. De esta manera se va a determinar quién gana o no una partida. Además de esto, vamos a tener ítems en los distintos niveles. Van a ser niveles que van a tener varios niveles de altura también. Vamos a saltar. En ese sentido, es un poco parecido a lo que vendría a ser un plataforma mezclado con un juego de peleas, algo muy típico de Nintendo y algo que ellos instauraron como un nuevo género, se podría decir, con Smash Bros. Esta versión en particular, la de Nintendo Switch, se llama Ultimate. ¿Y por qué se llama Ultimate? Porque Sakurai, el que creó este juego junto a otro equipo gigantesco de ponjas y otras yerbas, decidieron incluir cada uno de los personajes que alguna vez tuvo participación en cualquier Smash en el pasado. Y no solo personajes, sino que también por cada personaje añadieron niveles y músicas originales de cada uno de los juegos. Cuando digo personajes, no es solamente Nintendo. Recordemos que en Smash tuvieron participación muchísimas franquicias, por mencionar algunas. Pac-Man, Mega Man, Bayonetta, Sonic, eh, Metal Gear, Final Fantasy, Fire Emblem, Pokémon. También vamos a contar con la participación de personajes secundarios de otros juegos viejísimos o juegos actuales, mediante la inclusión de los Trophy Assist, que básicamente van a ser ítems que van a hacer spawnear un personaje o algo de algún juego eh, determinado. Dicho esto, el juego cuenta con unos 72, si mal no recuerdo, personajes jugables de todas estas franquicias que estuve mencionando, hay más seguramente me estuve olvidando de alguna que otra. Unos 100, ciento y pico niveles también, con niveles desde Mario Galaxy a Metal Gear, a Final Fantasy a Game Watch a juegos de Game Boy, a lo que se les ocurra. Eh, y también va a tener, creo, si mal no recuerdo, unas mini canciones de Muchísimos, muchísimos juegos. Creo que si hay alguna canción de tu infancia que se te ocurra ahora, va a estar incluida en este juego. Y lo mejor es que vamos a poder usar la Switch como una especie de reproductor de música y tenerlo ahí tipo Spotify, pero para videojuegos. También vamos a poder hacer nuestras listas y tener todo bastante customizado. La customización en este juego fue algo que tuvo un punto muy fuerte, por lo que vamos a poder setear con qué reglas jugar, qué tipo de niveles, cómo va a ser la transición entre niveles, qué música van a tener los niveles, todo eso nosotros lo vamos a poder setear desde los menúes de opciones. En cuanto a modos de juego vamos a tener un surtido bastante interesante. En lo que respecta al single player vamos a tener el Classic Smash, por el cual vamos a tener una serie de peleas hasta enfrentar un boss con cada uno de los personajes. Eh, esto lo podemos jugar también cooperativo con otra persona versus la computadora. Vamos a tener el Spirit Mode que es el nuevo modo single player que está muy muy bueno en el cual vamos a ir avanzando y desbloqueando distintos caminos en un mapa eh, Y vamos a tener que ir usando los espíritus, que son estos personajes secundarios o cosas de otros juegos Que nos van a dar distintos stats o distintas habilidades Por ejemplo, hay un espíritu que lo que hace es que puedes resistir vientos fuertes Y si te encontrás con un nivel en el cual la modificación que hay es que hay un viento muy fuerte Que te está tirando todo el tiempo al nivel, vas a tener que ser inteligente y usar ese espíritu Para poder sortearlo de manera satisfactoria Vamos a contar también con un modo training, eh, vamos a tener también un modo torneo, por lo cual si hacen muchas juntadas en sus casas van a poder setear un torneo bastante chulito, bastante lindo, con sus amigos, eh, setear qué cantidad de jugadores van a estar jugando, qué cantidad de jugadores van a ser usados por el CPU y así van a tener un torneo en casa bastante armadito y simpaticón. Y después, en lo que respecta al online, vamos a tener el modo clásico, que es un quick, un quick match, en el cual nos van a meter a pelear con, con gente. Vamos a poder elegir si aplicar o no las, las reglas, las preferencias que nosotros utilizamos en opciones. Esto es si queremos que las peleas sean con ítems, si queremos que no sean con ítems, si queremos que sea final stage el nivel, que es un nivel sin nada raro, es simplemente un 1 vs 1 y nada más, sin ítems ni nada loco o sin modificadores de niveles. Y por el otro lado vamos a tener las arenas, que esto está muy bueno, a mí me gustó mucho. Eh, básicamente lo que hay es un sector que es un ring, un sector de unas gradas en las que podemos mirar y otro sector en la que la gente queda en espera. Vos podés setear esto o unirte a una arena y en el ring van a estar peleando las personas y pueden estar espectando otros jugadores, mirando la pelea, o en cola. Y lo que podemos hacer es que el que sale último en la pelea actual va a quedar en la cola de espera y el que está en la cola va a avanzar y se va a meter al bardo. Y así podemos ir haciendo una especie de King of de heal de peleas. Está muy muy bueno este modo. Es prácticamente el que más juego y lo hace muy interesante. Respecto al online, les quiero decir algo. Antes de la actualización el online funcionaba bastante para el orto. No, era como una especie de hit or miss. A veces andaba perfecto, a veces andaba como al culo. Eh, había mucho lag, mucho input lag. Pero después hubo una actualización misteriosa que no sé qué es lo que hizo. Pero... Hasta ahora el online me viene funcionando perfecto, sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de, de paradas. El juego también cuenta con soporte para amigos, como ya lo hacía el juego de Nintendo Wii U, por el cual nosotros vamos a poder usar uno de estos simpáticos muñequines, leerlo en el lector NFC de la Switch, y vamos a poder usar ese amigo para entrenarlo, y va a ir subiendo de nivel con nosotros, vamos a poder ponerlo para pelear contra otra gente o simplemente desbloquear algunas cosillas. Cuando les mencionaba que hay unos 72 73 personajes jugables, eh, esto es después de desbloquearlos. Vamos a iniciar con los originales del Smash de Nintendo 64, que van a ser, si mal no recuerdo, Mario, Kirby, Pikachu, Yoshi, y... Capitán Falcon creo, no me acuerdo cuáles son, pero son poquitos, son unos 7 más o menos. Y a medida que vamos a ir completando, en distintos modos vamos a ir desbloqueando personajes. El juego, en este sentido, se porta bastante bien. Vamos a ir desbloqueando personajes relativamente rápido. Por ejemplo, si pasamos un Classic Mode, sí o sí nos va a aparecer el New Challenger al final y vamos a poder pelear contra ese personaje y si le ganamos, lo vamos a desbloquear. La dificultad de estas peleas suele subir bastante respecto a la dificultad que hayamos seteado en el modo que estábamos jugando. No se puede modificar. Y lo bueno es que si ustedes pierden contra este personaje, que dicho sea paso, no lo desbloquean, después dentro del modo Classic van a poder ver una puertita abajo a la derecha y si tocan ahí van a poder pelear con los personajes que todavía no desbloquearon y que ya tienen listos para pelear. Esto se destraba por tiempo, o sea que si vuelven a perder van a tener que esperar unos minutos y ahí se va a volver a destrabar para poder pelear contra ese personaje. Finalmente, hablando de personajes, va a haber DLC. Va a haber DLC pago, ya se dijo. De hecho, ya se hizo el teaser del primero de los personajes, que va a ser el Joker de Persona 5. Dicho sea de paso, parece que Persona 5 tiene chances de venir a Nintendo Switch. No hay nada asegurado, pero esto parece apuntar bastante a eso. Por lo que, si ustedes quieren, van a poder pagar una versión estándar o una versión con el Fighter Pack ya incluido. Y van a tener acceso a todos estos personajes que van a tener. El juego en sí, yo particularmente lo recomiendo. Es muy divertido la jugabilidad, es muy ajustada. Es perfecto para tener fiestas en casa, para jugar con muchos amigos. Como les mencionaba, el modo torneo está buenísimo. El online ahora funciona muy, muy bien. Y el juego aporta mucha, mucha hora de diversión entre el Spirit Mode, entre el online. Tienen muchísimo por delante. Así que si estaban dudando entre comprarlo o no, mi recomendación es consíganlo ya. Espero que les haya resultado útil. Nos vemos en la próxima review. Arrivederci.